Domingo 22 de noviembre Tres cosas antes de empezar el vlog Primero, eh, gracias a Pili por la idea del vlog de ayer Ella fue la que me... Hoy podría hacer un, un review de las cosas que tienes Los accesorios, así que ahí está, gracias Pili por la idea No me gustó para nada cómo sonó el micrófono Así que vuelvo a tener el micrófono incorporado de la cámara Y tercero, es el domingo, hoy hago Hoy día voy a hacer todo lo que siempre hago los domingos, ordenar y prepararse para la semana. sentido que la rutina no es algo tan malo como algunos lo la gente como dentro del ámbito como creativo tiene, siempre tienen como un rechazo a la rutina eh, siento que las rutinas también son algo que bien usadas pueden ser la creatividad para mí las rutinas son en realidad no tienen mucha diferencia a los rituales la única diferencia es que en los rituales tú estás ahí como comprometido emocionalmente Últimamente he estado como con esta sensación como de loop, de, de volver a hacer, de volver a hacer, que ha, lo ha hecho tanto que como un poco ha perdido el sentido. El problema para mí con esto es no saber dónde en qué momento este ritual se volvió rotulado. Cuando le comenté esto a Hugo, a mi compañero de trabajo, él me dijo, trato, yo trato de no pensar en eso porque si no eh, me detengo. Algo parecido me está pasando ahora, en este momento. Yo abordo los temas de dos, de, de dos formas, una es como las pienso mucho, mucho, mucho, les doy mucha vuelta pero dentro mío es como conocimiento general que los caldo de cabeza no llevan a ningún lado entonces como para destrabar mi diálogo interno recurro con mi lado esotérico pachamamigo amigo que tengo y me gusta mucho y que muchos amigos se ríen de mí por eso, por un lado leo el horóscopo y qué sé yo, no porque crea que lo que vaticina va a pasar, sino porque es como de repente dice cosas que en verdad el horóscopo no dicen nada así muy maravilloso, como pues, su salud, respeto, sé, es como son cosas como de sentido común y uno si está en cierta posición le va a hacer le va a hacer clic ciertas cosas más que otras también tengo este librito, el oráculo el guerrero no sé si lo conocen lo conocí <risa> en una especie de cita y todo bien buena onda había muy buena onda pero era como que sí pero no así como que yo internamente como sentía oh qué agradable pero como que entonces la conversación llevó a un libro que ella tenía sobre la mesa que era el, or el oráculo del guerrero entonces me explica cómo funcionaba porque el, el oráculo del guerrero uno no lo lee sino que lo usa uno tiene que hacer formular una pregunta eh, muy abierta la pregunta y pensando en la pregunta, pensando en la pregunta, ah, ah, saco un número, ¿cachai? Y leo un capítulo del oráculo del guerrero que básicamente son, son como consejos que alguien le da a un guerrero. Entonces estaba en esta cita, como que lleva al baño y yo y hago la pregunta, es como pucha me lanzo no, pucha si perseguía algún futuro con esta chica o no. Entonces me salió el capítulo El Guerrero Se Retira Que básicamente este no era mi pelea, que no, no era mi momento Que hay que elegir las batallas y esto. lo leí E hizo clic con lo que yo pensaba con el, con el, la desconfianza que había de como Pucha buena onda pero no, no pasa nada Y desde ahí que cuando no logro destrabar es como este diálogo conmigo mismo eh, Le hago una pregunta Entre medio de que eh, me fumé el cigarro y terminé de lavar la ropa de nuevo le pregunté y me salió el, el capítulo 26 que es El Guerrero Retoma la Senda. Que básicamente cuenta la historia de un, del guerrero que está perdido y los consejos que eh, hay que seguir cuando uno está perdido. Esto todo alegórico, por supuesto. No, no viajar de noche porque puede haber más peligro. Si estáis perdidos, puede haber más peligro. No conocer el terreno. Reconstruye mentalmente el camino andado. En qué punto exacto dejaste tu camino original habla de los hermanos, de dejar señales a los hermanos entonces yo lo, lo, lo, lo interpreto como claro, buscar un amigo, consejos de, de otra gente <ríe> me río porque en verdad hace conexión como con lo que estoy sintiendo que es como uff, las cosas se están repitiendo, repitiendo y es como mi instinto natural era buscar de nuevo la senda en, y, y cachar dónde la perdí, me da mucha risa que estas cosas igual, estas pequeñas coincidencias no se sientan tan tan accidentales y ese es por el, mi lado esotérico, como de mental, como de darle vuelta por otro lado está el tema más práctico leí un artículo sobre las personas que hacen pequeñas cosas y están siempre ocupadas, que no se dan tiempo para caer en este vicio que tengo yo de caer en el caldo de cabeza a la larga son mucho más felices porque est están como siempre presentes en el momento eh, a través de la práctica, a través de la acción no, no está en el blog pero entre medio fui a la, la ropa fue como y como que grabé unas cositas cachai entonces como que eso también me llevó a bueno si estoy en el loop yo estoy 100% en control de salir de él este blog estaba yéndose una nota así como uber deprimente no quería bajonearlos en el día que menos uno quiere bajonearse me quedó súper pachamami con el episodio, pero era algo que necesitaba y espero quiero contar con su paciencia y bueno, no sé, en volada les sirve, en volada eh, se hacen de un oráculo el guerrero y hacen un par de preguntas a ver qué les dice. Así que tengan una buena semana y muchas gracias por todo, eh, el vlog llegará de, de improviso a su final acá.